Todas las ciencias afines a ello, de una manera fácil y simple. En la clase de hoy veremos todo lo que tiene que ver con funciones cuadráticas, analizando su comportamiento, cuando existen máximos, mínimos, cómo hallar un vértice y de igual forma cómo se debe graficar ese tipo de funciones. Es de vital importancia, ya que forma parte de todo lo que tiene que ver con arquitectura, administración, astronomía, diversas ciencias en las cuales forma parte de las ecuaciones cuadráticas. No siendo más, comencemos. Para analizar funciones cuadráticas se debe tener en cuenta lo siguiente. La función evaluada en X de los términos AX cuadrado más BX más C, donde A, B y C son diferentes términos. A es el coeficiente que acompaña a X cuadrado b, el coeficiente que acompaña a x, y c, un término independiente, o lo que puede ser cualquier tipo de número. Ahora, para poder graficar una función de, de este tipo, debemos calcular el valor de x, que equivale a menos b sobre 2a. Es una formulita que se va a utilizar mucho. Entonces, menos b sobre 2a. De igual manera... Ya después de calcular el valor de X, con ese valor se evalúa en la función. Volvemos y ingresamos en la ecuación para calcular el valor, en este caso va a ser de la variable Y. Ya teniendo X y Y, podemos determinar lo que es el vértice. O sea que el vértice está determinado por las variables X y Y. Entonces, con la variable x calculada en la función de término y. Ya con esto ya podría empezar a hacer la gráfica. Entonces, vamos a empezar a analizar ecuaciones de tipo cuadrático en las cuales sea necesario calcular el valor de x y y para poder calcular su respectivo vértice. Vamos a mirar. Tenemos la siguiente ecuación. Función de X igual a X cuadrado menos 6X más 1. Entonces, miremos los términos que acompañan acá. El término que está acá va a ser A, que está a este lado sería B. Y por último el término c. Donde A va a ser igual en este caso, como no aparece nada, A equivale a 1. B, A menos 6 y por último C equivale a 1. Teniendo ya estas variables, vamos a aplicar la fórmula que acabamos de ver. Dice que X es igual a menos B sobre 2A. Miremos, como en este caso B es negativo, entonces no debemos olvidar el signo. Menos, paréntesis, menos 6, sobre 2A. Y A equivale a 1, entonces pondremos 1. Menos por menos, daría más. X sería igual a 6... 2 por 1, 2. Y 6 dividido 2, da 3. Es decir, que x equivaldría al valor de 3. Ya encontramos el x. Ahora, ¿qué nos falta hallar? Con el valor de x vamos a calcular la función evaluada en este valor para hallar y. Entonces, vamos a evaluar esa función. Donde... f de 3... Este valor lo voy a reemplazar acá, donde está x voy a reemplazar por 3, 3 elevado al cuadrado menos 6 por 3 más 1, 3 al cuadrado da 9, más por, más por menos da menos, 6 por 3 daría 18, más 1, esto quedaría 9 menos 18, signos contrarios se restan, esto daría menos 9, más 1, daría menos 8. Entonces nos quedaría menos 8. Es decir, que la función evaluada en 3 da menos 8. O sea que y va a ser igual a menos 8. Siendo esta la variable y. O sea, que X equivaldría a 3 y Y equivaldría a menos 8. Esta sería la pareja que determinaría el vértice. Vamos a mirar entonces cómo la vamos a graficar. Ahora, con esta pareja de puntos, vamos a encontrar el vértice. 3 y menos 8, o sea, que el vértice equivaldría a 3. Por acá corrijamos, es positivo, equivaldría a 3 coma menos 8. Es decir, que MX es positivo, entonces 1, 2, 3. Y trabajemos la escala un poco más grande. Tenemos 2, 4, 6, 8. Pero ahora mira, una cosita negativa. Menos 2, menos 4 menos 5, menos 6, por último acá estaría menos 8, o sea que sería la pareja 3, menos 8, esta sería la pareja de puntos. Vamos a mirar algo muy importante, siempre, recordemos que A tenía el valor de 1, siempre que este A sea mayor a 0, se dice que existe un mínimo, esta parte es bien importante si A es mayor a 0 hay un mínimo entonces quiere decir que la parábola o de la, de la función cuadrática va a abrir hacia arriba y el punto más bajo va a ser un punto mínimo, o sea que sería nos ubicamos acá y graficamos la parábola entonces en este punto existe un mínimo y la función debe abrir hacia arriba, siempre que A sea mayor a cero. Si fuera el caso contrario, ya no sería un mínimo, sino que sería A menor a cero. Un mínimo no existiría, sino un máximo. Vamos a mirar en un siguiente ejemplo cómo se podría analizar esto. Con esto podríamos concluir el ejercicio de la función que nos dieron anteriormente. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. ...para mirar el comportamiento de estas funciones. Ejemplo número 2. Tenemos lo siguiente. Y igual a menos 6X cuadrado más X menos 2. Ahora vamos a determinar entonces cuáles son nuestras variables. A sería menos 6, B 1 y C menos 2. Entonces no olvidemos, A va a ser igual a menos 6, B es igual a 1 y C equivale a menos 2. Aplicamos la fórmula del X para calcular el vértice, que es menos B, como es positivo, entonces va a quedar menos 1 sobre 2 por A. Pero miren que A es de signo negativo, entonces ponemos paréntesis, ponemos menos 6, menos 1. Más por menos daría menos, esto quedaría menos 1, sobre menos, más 2 por 6, daría menos 12. Entonces, esto se simplificaría, menos y menos daría más, quedando 1 sobre 12. Quiere decir... Que este sería el valor de X, un doceavo. Con este valor voy a reemplazar para calcular el valor de Y. O sea que X vale un doceavo. Ya encontramos el X. Vamos entonces a calcular ahora cuánto equivaldría el valor de Y. Entonces, hacemos lo mismo. Tomamos X y lo reemplazamos en la función no olvidemos que la función se puede llamar fx o y, es prácticamente lo mismo. Vamos a evaluar la función cuando vale un doceado. Es decir, que donde esté x vamos a reemplazar por un doceado, quedando menos 6, que multiplica un doceado al cuadrado más un doceado menos 2. ¿Qué hicimos? Donde estaba x reemplazamos por este valor que fue un doceado. Un doceado y menos 2. Bien, tenemos lo siguiente: 6, 1 al cuadrado daría 1, más por menos da menos, esto quedaría menos 6. Y 12 al cuadrado da 144. Más por más da positivo, quedaría 1 sobre 12 menos 2. Miremos si podemos simplificar esto. Mitad de 6 daría menos 3, menos 6. Y mitad de 144, entonces si no la vemos, simplificamos, dividimos por 2. 2 por 7, 14, a 14, 0. Bajo el 4, 2 por 2, 4. 0, esto quedaría 72. Miremos si podemos simplificar más. 7 más 2 da 9, o sea que tiene tercera, el múltiplo de 3. Entonces, tercera de 3, y tercera de 32. Tercera de 3 daría 1, pero en este caso daría menos 1. Y tercera de 72, si no lo vemos, lo dividimos de nuevo. 72 dividido 3, 3 por 2, 6, a 1, 7. 3 por 4, 12, a 12, 0, quedando 24. Es decir, que esto daría el valor 24. Ya tenemos simplificado todo esto, vamos a continuar con la resolución de estos fraccionarios. Miremos. Para estos fraccionarios tenemos que todo es heterogéneo. Vamos a poner entonces, para resolverlo, 1 un en el denominador. Recordemos, cuando tengo fracciones heterogéneas, lo ideal es trabajar con el mínimo como múltiplo. Entonces tomamos el valor de 24... El valor de 12, pues el de 1 lo va a tomar y simplificamos. Empezamos por mitad, mitad de 24, 12, mitad de 12, 6, seguimos con mitad, mitad de 12, 6, mitad de 6, 3, seguimos con mitad, mitad de 6, 3, bajo el 3. Y por último tengo tercera, tercera de 3, 1, tercera de 3, 1, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. Y 12 por 2, 24. Quiere decir que el mínimo como múltiplo es igual a 24. Ya con este valor vamos a calcular la respuesta. Ya estamos a punto de determinar el valor o determinar el valor de Y. Vamos a mirar. Como el mínimo como múltiplo es 24, lo vamos a poner en el denominador. Poniendo el 24 aquí abajo. 24 dividido 24 da 1. 1 por 1 da 1, quedando menos 1. Más 24 dividido 12 es 2. Entonces 2 por 1 daría 2 con signo positivo. Menos 24 dividido 1 da 24. 24 por 2 daría 48. Entonces, menos 1 y menos 48 darían menos 49. Como tengo 2 positivo, daría menos 47, menos 47 sobre 24. Es decir, que Y equivale al valor de menos 47 sobre 24. Ya aquí hemos determinado el valor de Y. Con el valor de X y Y, ahora sí me puedo ir a calcular la gráfica o determinar el vértice que lo tenemos ya. Vamos a mirar cómo se comporta esta función cuadrática. Ahora, con los valores de X y Y, calculamos el vértice. El vértice sería un doceavo menos 47 dividido 24. Vamos a llevar esto al plano cartesiano para graficar nuestra parábola. X valdría un doceavo, prácticamente es un valor muy pequeño, pero muy cercano a 1, vamos el 1, pongámoslo por acá. Entonces, 12A va a ser una parte muy pequeña. Va a quedar por acá. Menos 47 dividido 24. Si hacemos la operación, es aproximadamente casi menos 2. Si pongamos acá sea menos 1 y que aquí sea menos 2. Entonces va a estar casi cercano. Entonces interceptamos acá. Casi cercano. Y ahora la parte más importante. Miremos que A... En, primer, en este caso es negativo, o sea, que es menor a cero. Siempre que A sea menor a cero, se va a obtener, ya no va a ser un, eh, un mínimo, sino un máximo. Quiere decir que la gráfica tendería un comportamiento en sentido contrario. Ya no va a ir hacia arriba, sino que va a ir hacia abajo. O sea, que la palabra cambia de sentido. Y este punto que encontramos acá... Va a ser un máximo. O sea que siempre que A sea menor a 0, vamos a obtener un máximo. Y de esta forma se grafica una ecuación en la cual sea A menor a cero. De esta manera concluimos el video de todo lo que tiene que ver con funciones cuadráticas máximos y mínimos y cómo calcular el vértice de ellas. Si te gustó mi video, te pido que me apoyes con un me gusta, una manito hacia arriba. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas aprendiendo todos los, estos temas de matemáticas y todas las ciencias afines a ella. De igual forma, aprovecho para mandarle un saludo a mis estudiantes de grado 9A del Instituto San Rafael. Muchas gracias por seguirme y espera pronto un nuevo video.